Bueno, en los años 60 yo diría que había auge cafetalera, por un lado, pero por otro lado los ayuntamientos manejaban presupuestos muy bajos. Este grupo que se hizo llamar Centro de Promoción Social y Cultural, CEPROSOC, buscaba llevar educación y proyectos cooperativos a, al municipio de Teocelo, en ese sentido hay que reconocer que Teocelo es pionero en proyectos comunitarios a diferencia de municipios vecinos y la idea fue eh, instruir a la gente a llegarle proyectos colectivos que pudieran generar algunos recursos pero el inicio fue difícil porque la gente no estaba acostumbrada a trabajar en colectivos no estaba acostumbrada para el cooperativismo de ahí que algunos proyectos sobrevivan a la fecha, como la Caja Popular y la Estación de Radio, y otros se hayan ido quedando en el camino.